Tema, y es un video viral. Sí, hay. mira, desafiar a las autoridades a pelear nunca ha sido una buena opción. Los problemas o se resuelven o se evitan. Eh, un video que a la, a la fecha no desconocida, en, supuestamente en, puta, en Punta Cana, ahí vemos a me peleando con, con un motorista de y... una manera profesional porque se dieron golpe ahí, pero no fue de que trujándose ni nada. O sea, parece que eran boxeadores los dos anteriormente y se me dieron a los puños ahí con... con Puede que no fue de que, de que así, de que como un perro. Como un perro de también. Sí, jugando. como con. ¿Qué es lo que ahora me toca a mí, fu sí, <risa> Ahí está sí, el video. Esto fue entonces en Punta Cana, ¿verdad? En Punta, supuestamente fue supuestamente. en Punta Cana. No, no se conoce la fecha del video, porque puede ser un video que se ha grabado hace un tiempo y ahora fue que se hizo viral. Sí. O puede ser reciente. No se, se desconoce la fecha, pero fue en Punta Cana. vemos un ame ahí. No, no, ahí se dieron los dos. No, no, lo, más se dieron seguro, lo más seguro. Pero lo más seguro. que más seguro. Lo más seguro que fue del último año porque el, el AME está usando una mascarilla. O sea, no, que y lo que, lo que yo creo, yo creo que tú veas la forma de ellos pelear, que no a lo loco. Yo están eh, son quizás... no está es funcionando lo que es la autoridad. Boxeos callejeros, el no, a, ah, ah, a lo último lo no que es, a la AME. Ah, sí. ¿Cuál cae, ¿Cuál cae? de los dos? déjame ver. No, el, el ciudadano. ¿Cae? Sí. sí. Bueno, pues ganó entonces la autoridad. Sí. Te estoy diciendo que ellos saben ellos, dar, ellos saben darse da, trompa, tú sabes, no pelean a lo loco que está usando los sí. puños no, pues no, pues, hay que no, felicitarlo a no, la mesa <ríe> y lo tumba, ahí lo tumba, eh? pero lo cortan el video le da que lo, que lo acuesta <ríe> lo de tienen que estar pendientes se puede sacar un trompón de cualquier lado los dos han practicado box los dos han practicado no, los o sea, dos el no. que han sí. LB a los dos que han practicado boxeo no. neto vealo ahí vea se saben cuadrar se, tira, se dan ¿sí? su tiempo tírame tú ahora te tiro yo no sí. a lo loco y ellos se buscan y que me de un trompón a mí no lo veo como amigo no eso duele no, mira, ¿Qué, qué, un qué consejo: amistad? la autoridad debe, re, debe respetarse. Hay muchos ciudadanos que se pasan de freco con las autoridades, sí, tanto sí. con los bomberos, con la defensa civil, con la policía, con todo el mundo. También la policía, los miembros, debe ser educados para usted bregar con personas necias. Sí. Personas que mejor es bregar con 50 vacas que con tres gente. Tiene que tres estar personas, la situación. Porque la vacuna se va, uh, uh, y se van por ahí. ¿Entiendes? Porque la, eh, es una situación difícil. ¿Entiendes? Porque aquí siempre el que discute es el que tiene hambre, que no tiene ni un peso. Exacto, es que está sí, aburrido. Una, una el marco mío. Que, el marco mío raro. no Popularmente piensa. Popularmente hablando, el marco Deben respetarse tanto los ciudadanos como la autoridad. la autoridad en este país. Okay. No, no vamos a llegar a ningún lado no, no la gente ¿Qué? tiene que tener un poquito de verdad de, de conciencia no para uh -huh. lidiar porque si tú hiciste una falta verdad entonces ok pues la multa tranquilito la paga y ya ahora si no no te pongas a pelear tampoco eh no te pongas a desobedecer a la Fáltale autoridad respeto, tranquilito respeto. vas al tribunal de tránsito y ahí resuelve exactamente porque no es fácil, no es fácil. Eso es así, eso no, es así. No, no, pero sí. es que el punto es eso, o sea, en crisis así la, eh, tenemos que aprender a manejarnos. Cuando tenemos esa sí, crisis... Pero que hay gente necia, hay gente que te falta el respeto y hay gente que no coge esa, se le sube la sangre de una vez y quiere... El control. dominicano por, por, por naturaleza así, descontrolable, sí. se le va al avión a veces y se dicen dos o tres cosas y se pelea, eso es la naturaleza de dominicano, el dominicano no tiene tendencia de ser pacífico. Claro pero aquí por la misma se razón por todo. también la dominicano y una autoridad tiene que tener manejo de control de la ira de la otra persona porque usted que tiene que dar el ejemplo sí, de pero recordemos que las autoridades no están tan capacitadas ahora por eso es, es que ahora, tienen que haber ese control y la, el jefe de ellos tienen que saber y darle esa formación ahora eh, ah, y vas a decir algo más camila no, no okay ahora la gran pregunta como siempre cuando pasan esas cosas es haría eso esa persona en Estados Unidos sí. <risa> Un de ahí no. Que locos. No eso, de eso no pasa, es En, está... en Estados Unidos, un policía no se enfrenta con un ciudadano. Ustedes le levantan no, la mano vale un policía y vienen 15. No, no, si tú le levantas la mano, sabes que te van a dar un estrayón suple porque esos sí. policías saben más llave que el diantre. Está la llave de llave, no la tienen ahí. La conmemoro, <risa> te agarran por aquí no, no. <risa> y te fijan. Claro. ¿Y sabes que ellos tienen un coso que te electrocuta uh. No, ya mismo. O palito. Hoy palito que le dan por los pies y cae en redondo. Ahí en Estados Unidos otra cosa la vaina.